El mariachi Buda cancelado, señores. Cancelado, ese santo. La, lámpara, la humana, lámpara humana. La Lámpara cancelan? Cancelado desde Telemicro. ¿Y por qué? De las instalaciones <risa> se lo llevaron. Por la vía del ponche. Ese hombre, que, que, ese un cruzó cruzó con esto. ¿Qué fue lo que pasó? Con... Un cruzó, atención, <risa> Se, se lle... lo llevaron al <risa> mariachi Buda. Sí, personal. Sí, personal. de Génesis personal. Gracias a Dios. Saludos. Un día se que, que cuando vio que ya teníamos a tu edad. Y ahí tienen sí, una entrevistada sí. y, y dentro entrevistamos de y nosotros acabo con Mariachi. Sí. Pues mariachi me vio en los premios sí. Y me dijo, mira tú, tú vamos a ponerlo lo de, de aquel personaje. Y yo, pero vamos a poner tu versión de los hechos. <risa> <risa> o sea, diga la cosa buena. Que el escritor de la frase eh, con altura de la canción sí. Rosalía, no, no, Dios lo ayudó ahí. Sí. Le dio ese break. <risa> Le dio ese break. Le dio ese break, pero no dije que... que... <risa> Eso es otro flow. Señores, lo cancelaron porque tuvo una discusión muy acalorada con un seguridad de esta empresa, de esta televisora, y no se, se pasó de contento y esa persona... Parece que tenía su tiempo ahí ya trabajando. Una no sabiendo que Don Gómez cuida de más a esos empleados que otra cosa. Bueno, claro. El, el y guachimán tuvo más rango ahí. Tuvo más rango sí, ese guachi. Sí, siempre se da eso. Sí, porque el que se, el que se mete con la <risa> no, seguridad de ellos. Tú sabes que él va muy dirigido a la masa popular. Sí, entonces, entonces dije que él que le dijo de todo hasta iban a pelear. Y ahí fue cancelado. ¿no? No, pero, y ah. hay mucho, ¿sí? La, Dios, la cámara se desolvió. No, no mamá revisaron mamá. nada Usted tiene que irse <ríe> y se vaya <ríe> Y ya, Porque así, era, sin eh, más ni más Era un pelliquito que le hacía falta <risa> ahí, nada más Para que lo Parece que si ¿El verdad bien, Suerte para el amigo de Génesis El mariachi mariachi Te queremos, tú eres de nosotros te Pero quiere Genesis. lamentablemente Es lamentable lo que te pasó, viejo lamentable Pero tú estás más Roberto, no te preocupes Tú eres la lámpara la, humana Más la lámpara humana. Mala regalía que te dan por pues, la canción con altura de Rosalía ¿Y cuánto, Así que ¿cuánto eh, le, dan a él, le dan unos solo. chelitos hey, chelito lo vaya eh? guardando Sí, el tipo el, el, el tiene todo registrado, él no es loco Todas las frases de mariachi están registradas en Estados Unidos y aquí. Sí, ¿Y por qué claro, no le salió claro. con Jaylo? Ah, A salió. Sí, pero él no, no procedió. No, lo él lo que hizo fue que metió un poquito de presión en principio, pero luego tuvieron que llamarlo y hacer un contratico. ¿Cuál fue la frase? Ah, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? El ¿Él mariachi, la tenía registrada? Tiene todo registrado. Registrado, Gloria Todo Dios. registrado. Es un tigre. ¿Y por qué no demandó a No, porque no lo demandó, porque llegaron a acuerdo antes de demandar. Le mm. dieron, sí. dieron su chelito. Le dieron su chelito. Él tiene, mira, él tiene mucho potencial. Debería... Como implantarse de otra manera No sé, como darle un... un darle calor, carácter así, a eso bueno. de la música Componer, producir Claro Si ya. se quiere, eh, ¿verdad? El DJ, no, porque el, DJ el, es, es lo que hace que inventa frases O sea, inventa frases o sea, cosas La que, pega La y... pega Pero es un tigre porque usted sabe